Buenos días y bienvenidos a Píldoras Ofimáticas, el canal a través del cual comparto los conocimientos que he ido adquiriendo con el paso del tiempo. Hoy veremos en este vídeo la última parte de la introducción a la instrucción SELECT CASE en Visual Basic for Applications. En este caso vamos a ver que es posible ejecutar un código para varios valores eh, salteados de una variable. Vamos a coger nuestro ejemplo de los días de la semana y vamos a ejecutar un código para los días impares y otro para los días pares. Y finalmente un código para los días que no sean ni pares ni impares, los erróneos. En este caso vamos a nuestra macro, cambiamos nuestro eh, código que teníamos que iba del 1 al 5 para días laborables y lo que tenemos que hacer es indicar los valores que queremos, salteados separados por coma. En este caso, 1, 3, 5 y 7 serán días impares, día impar, y en el caso de los días pares, 2, 4 y 6, sacaremos un mensaje que indicará día par. Para eso, copio esta instrucción, la pego y simplemente escribo par. En el caso de que no sea ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, se ejecutará la instrucción del caseLC. Guardamos, ejecutamos y comprobamos que el 3 es un día impar y el 4 es un día par, mientras que el 852 es un error. Con esto podremos usar varios valores salteados y ahorrarnos tener que repetir el código a ejecutar. Muchas gracias por atender estos vídeos de mi canal. Un saludo y si tenéis a bien, por favor, compartid y suscribiros. Muchas gracias.